El Banco Central de Bolivia informó que la empresa azucarera San Buenaventura y e Asba, ubicada en el norte del Departamento de La Paz, efectuó la primera amortización del capital del tercer crédito concedido para la puesta en marcha de esta industria estatal. La Gerencia de Operaciones Monetarias del ente emisor precisó que el pago de la empresa fue de 20 millones 776 mil 703 bolivianos por concepto de capital y de 2 millones 116 mil 735 bolivianos por interés, de acuerdo con el plan de pagos establecido. El crédito fue suscrito el pasado 2013 a un plazo de 20 años con una tasa de interés del 0.64% y una garantía de bonos del tesoro no negociables. Así lo dio a conocer el Banco Central mediante comunicado de prensa. Según los datos de la gerencia de ASBA, a través de su página web, la factoría cerró el pasado 2018 con una buena producción y ventas de azúcar, alcohol y energía eléctrica. Para este 2019 se espera duplicar la capacidad productiva con el aumento de los cultivos de caña. En la primera zafra oficial, la estatal alcanzó una producción de 220 mil quintales de azúcar, 1.6 millones de litros de alcohol, además de energía eléctrica.